¿Cómo están? Suscríbanse, compartan Comenten, estoy aquí probando Mi nuevo trípode Que me dejó tanta Amigas, las quiero invitar a limpiar mi cocina Que me acompañen eh, Estoy limpiando Para cocinar unos espaguetis para mi familia Y bueno, acompáñenme ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy es un día después del fallecimiento De nuestra hermosa bloguera Judicita Mañana lunes 27 Me van a acompañar al médico cirugía de ovarios y útero el 22 y no sé qué pasó con mi seguro y bueno entonces ahora este me cambiaron la fecha y bueno tengo que la operación el 26 de febrero les voy a estar bajando videito también de mi internación este más me van a acompañar al doctor tengo culista hoy no me sentí muy bien pero acá estamos echándole ganas y limpiando la casita para cocinar ¿A que comimos un menudito yo limpio con ajax limpio con lysol para las hornallas les voy a mostrar cómo limpio mi hornalla este si me permiten voy a queda la casa hecho un desastre esto es para lavar pero no se preocupen, yo les voy a enseñar cómo limpio yo mi hornalla. Y mientras tanto, este, vamos hablando y nos vamos viendo. Este, les, estoy como aprendiendo a utilizar todo lo que es las luces y, y todo esto de YouTube para poder hacerles videos de, de mejor calidad en este momento, por ejemplo... Estoy tratando de correr la luz. Se me acaba de caer la pantallita de mi gatito. Tengo un gatito, me encantan los gatitos. Después les voy a mostrar mi nueva mascota que se llama Teodoro. Teeter, teeter. Este es mi gatito Luz. Y me lo voy a poner aquí para que logre una buena iluminación para ustedes, mis chulas, porque... Me gusta tenerlas consentidas. Avísenme. Si no me ven, me dejan saber. Bueno, esta es la hornalla, la cocina. Como verán. Y lo que yo hago primero es pasarle un trapito para sacar todo lo que son las migas. Después vamos a lavar el el piso, así que no nos preocupamos, y vamos a poner este Lysol Kitchen Pro nuevo que acabo de ver para, para poder quitar, seguramente tiene amoníaco, también le voy a echar a mi microondas. Vamos a abrir el microondas y le voy a correr un poquito para que vean el microondas por dentro. ¿Verdad? Le voy a echar, voy a sacar el plato. Lo vamos a lavar luego. Realmente este no es un microondas muy nuevo, pero bueno, hay que tenerlo limpio y desinfectado. Es antibacterial. Yo todo lo que compro trato de ponerlo antibacterial. Les quería contar que mañana voy a estar bajando videito. Para compartirles el link de mi hermanita que vive en Chile. Porque mi, mam mi papá es uruguayo y mi mamá es chilena. ¿Ok? Me disculpan que no voy a estar en pantalla. Voy a ir a enjuagar el trapo. Pero les puedo seguir contando que mi, mi mami es de Chile. Ahora vamos a pasarle la esponjita. Ya jugué mi baño y eh, como verán <coughs> está limpio. Solo quiero darle una desinfectada a mi microondas. ¿eh? Para sacarle de las esquinas, yo cuando lo lavo profundo hago este. <coughs> con un cepillito que ahora después les voy a mostrar. Porque a mí no me gusta que el microondas tenga olor a comida. Su trato siempre de. De, es, no saben lo rico que es este la y bueno no sé quería agradecerles por haberse suscribido a mi canal darle las gracias a todos gracias por haberme apoyado en este momento tan difícil del fallecimiento de nuestra querida amiga voy a pasarle un poquito aquí porque como uno cocina aquí arriba les voy a subir aquí arriba aquí también se junta comida so, después hay un líquido que les voy a mostrar que por ahí lo tengo en el que, que sirve para para para quitar para que estos muebles de la cocina de madera queden hermosos y brillantes. Yo les voy a ir mostrando mis tips de limpieza, yo tenía una compañía de limpieza, miren qué belleza. Y bueno, voy a limpiar, voy a correr esto para que puedan verme, así... Así es como yo limpio mi cocina. Entonces, les estaba contando que mi hermanita menor está con cáncer grado 4. Yo comencé un GoFundMe. En todas mis cajitas de, de, de... mis cajitas abajo, de todos mis vídeos, siempre voy a estar dejando el link del GoFundMe de mi hermana para que me ayuden y bueno, para que la ayudemos porque ella comenzó su propio negocio de, de bolsas hermosas. Si pueden ir, la pueden encontrar a mi hermana en su Facebook como Gaby Morena. De todos modos yo les dejo el link en mi cajita de reproducción al Facebook de mi hermanita. Las, las amigas que estén en Chile, apóyenla, cómprenle sus bolsas, contáctenla con todo respeto, por favor. Y confío en ustedes. Ahora les quería contar, ya ven qué bonito cómo brilla. Me encanta, a mí me encanta la limpieza. Las voy a mover un poquito para aquí. Aquí, como verán, esto es un desastre, pero en dos minutos lo vamos a ordenar. Me voy a salir de pantalla nuevamente porque tengo que enjuagar mi trapo y bueno, este hoy estamos aquí, me están acompañando en mi rutina de limpieza de mi horno y mi cocina me encanta que brille este, y esté muy limpia, ya saben que siempre que se cocina se hace medio feo todo y que les cuento que ha sido días muy tristes, he conocido amigas nuevas. En mis futuras entregas les prometo irlas nombrando y promover sus canales. Y que me cuenten sus historias, me digan qué quieren saber de mí. Yo les cuento que soy de Uruguay. Y soy la mamá de siete niños. Dos de ellos con autismo. Y tengo... Ahorita mismo me acaban de diagnosticar con fibromialgia. Y el propósito de mi canal es educar a la gente a, a entender la enfermedad, a compartir mi vida, que me conozcan, conozcan mi, mi familia, mi realidad. Este, también soy decoradora de pasteles. Por ahí abajo tengo mis videos de decoración. Si quieren que les enseñe a decorar, perfecto, yo puedo hacerlo. Esta es la avena quaker. La avena, eh, aquí donde yo vivo, van a abrir un Winko pronto. ¿Qué pasa con...? El... Tienen que tratar de buscar el old Fashioned, la avena entera. Y esto es una fuente muy buena de fibra, también tiene propiedades, este, ayuda a reducir la absorción de azúcar en, en el intestino porque genera una película protectora en el estómago, en el intestino. So, el mejor alimento es este, eh, eh, todas esas que tienen sabor y todo como frutas y no se las recomiendo porque están muy con bleach y tienen demasiados tratamientos que le quitan toda la, el alimento que es la avena la avena entera es el alimento más completo que hay es una fuente muy buena de de todo lo que una alimentación completa y sana necesita tiene fibra también eso se las recomiendo a mi familia les encanta un desayuno les voy a mostrar eh, nuestros días, nuestro desayuno un día. Y les voy a mostrar cómo le preparo yo a mis hijos la, la, la avena. Que a mis hijos les encanta, por suerte. A mí no me gustaba. Porque cuando era chica me obligaban a comerla y la verdad que no. Pero ahora de grande la adoro. A veces le pongo cínamo, le pongo mi azúcar negra cuando le quiero dar un gustito pero le doy mi saborcito no les voy a decir pero son muy ricas las galletas que si logro muchas manitos apps y si logramos suscribirnos cuando tenga este bastantes eh, como se dice cuando muchas personas me lo pidan, les prometo que, que les hago la receta de las galletas de avena. Si me dejan saber y me lo piden, voy a estar encantada de, de darles mi receta de las galletas de avena. ¿okay? Entonces, no se sorprendan porque ya varias me han comentado que tengo, yo tengo inflamado mis ganglios y sí, tengo bocio, están tratándome, probablemente tengo cáncer de seno y bueno, yo las voy a ir llevando, mañana voy a hablar con mi doctor y le voy a pedir porque ya me dieron en la emergencia un pase a, a, a un... ya me han hecho, me han metido en el scan, en el CT scan más de 20 veces y necesitan ver, Son, la densidad de mi mamá es muy grande, entonces no se deja ver, pero tengo como un hundimiento en el seno derecho, hace un año estoy, así que lo que sea que tengo va a ser prevenible o tomado a tiempo, pero tengo mucho dolor, ya me hicieron en la cabeza, no tengo tumor, pero tengo un dolor de cabeza grande aquí en el ojo, so, tengo cita con el oculista, tengo cita con... Con el especialista de la garganta y la tiroides. Tengo cuatro tumores, probablemente me operen. Tengo un año cargadito. Ya les iré comentando eh, a medida que vaya mi diagnóstico este, mejorando o avanzando, no sé. Eh, quiero ir compartiendo mis blogs. No voy a decir diarios porque yo no sé... La disponibilidad, soy una mamá, llevo a mis hijos a la escuela, el médico, el dentista, el oculista, mi esposo, y limpio mi casa, pero lo que me comprometo, porque ahora no estoy trabajando, es a mostrarles mi rutina de limpieza, van a ir conmigo en mi operación, les pido que me acompañen y las invito a mi casita a estar conmigo. A todas mis amigas les mando un saludo. Si me van poniendo ahí, yo les voy a hacer la lista, voy a ir saludando. Estoy deshidratada. Y este, cuando tengan algo así engrasado y no tengan desengrasante, le pueden colocar a ajax y jabón de plato. Y ahora van a ver cómo, cómo pueden estar. Déjenme veo si puedo poner la cámara un poquito más así Para que puedan ver Mi pileta Entonces aquí Ya vieron que puse el Ajax Se me cayó la esponja Voy a agarrar una nueva, denme dos minutos Aquí Ahí va. Mira, Agarran su Ajax Le ponen el cloro Y lo limpian Limpian su topper Y esto va a desengrasar todo. Luego le ponen el agua caliente Porque es muy difícil desengrasar Los toppers, yo sé Pero No sé qué hace el Ajax Vamos a sacar esto y Agua caliente Y les ayuda Mucho a desengrasar ¿Eh? Le van hasta que quite El aceite ese se metió aquí adentro En esta ranura pueden sacar y si no, no batallen, simplemente tomen su cepillo, lo cargan y le dan por las ranuras de adentro donde, ok, entonces amigas, este, les contaba que hay como un porcentaje alto de, de posibilidades de que, de que si tu familia tiene cáncer de seno, tus tías, tu mamá, tú lo puedas desarrollar también es lo que me dejó saber la doctora cuando me hizo mi primera mamografía. En este caso es importante la prevención. Yo estaba viendo videos de Judicita ayer. He estado todo el día viendo, recordándola, viendo lo bonita que era. Hablando con mi hermana de ella. Preguntándonos por los niños. ¿Qué pasaría con ella? Este, con sus niños. ¿Saben Como quita toda la grasa. ¿So? Ahí tienen un truquito. Para quitar la grasa de los toppers. ¿Ven? Aquí hay grasa. Y cómo la pueden quitar con el Ajax y cloro. O jabón de platos. Yo estoy usando el Ajax. Entonces aquí. Desengrasa. Porque quitar la grasa de los toppers. Yo tengo mi máquina de lavar platos. Pero no la uso realmente. Entonces miren cómo agarra todo el aceite. Okay? Y van a lavar. No batallan. No hacen muchos crabbing. Y miren. Su topper brilla. Limpio. No grasa agua caliente y ya. Poco tiempo. So, mi niña me ayuda a lavar los trastes. Ella tiene 8 años, pero es muy buena ayudándome. Yo hoy voy a hacer espaguetis. Ahorita nomás voy a lavar la olla para hacer este, la salsa. Esta es mi arrosera. Las voy a dejar por aquí. Voy a terminar de cocinar y las miro. Las quiero mucho. Nos vemos al rato.